Oh sí, están aquí. Están aquí, chavales. ¡Qué frío! ¡Juntaos a mí! ¡No paro de ti! No voy a decir lo que parece esto, pero es bastante turbio. Empieza por B y termina por Kake, ¿vale? So <risa> <is it> <risa> ¡Qué <puto> esto! <risa> ¿Qué pasa con compitruenas? Bienvenidos a Pokémon Blanco Tornilock y bienvenidos chicos a otro capitulazo. Hoy compañeros es día de capturas, hoy es día de almacenes frigoríficos, evento del Team Plasma y por último día de... Gimnasio, gimnasio contra yacón que espero que nos dé tipo hacer todo esto Sí, sé que son muchas cosas, pero eh, querer es poder, compañeros Me pongo los cascos y empezamos eh, Antes de nada, lo que sí que me gustaría hacer es eh, mirar el equipo O sea, mirar qué equipo vamos a llevar al gimnasio Porque básicamente eh, el equipo que hay ahora es, es basura Así que entramos al PISI y vamos a ver... Eh, eh, ¿Cómo nos han salido los Pokémon de, de, de hace un rato, ¿vale? Porque estoy grabando este capítulo en plan eh, hace cinco minutos. Eh, vale, vamos a mirar... Vamos a mirar... Trubis. Trubis. Ma malo en ataque. Malo en ataque. Empezamos bien. Empezamos bien. Un Pokémon que es bueno en ataque. Quiero decir, atacante físico. Malo en ataque, bueno en defensa. Da gusto, Iker. Te quiero. Viscosidad y pide el robo de objetos. ¡Completamente competitivo este Pokémon! ¡Es, es increíble! Saca... El... El... el Duclet du, este... Neutro... Sacapecho. Proteja de los ataques que bajan la defensa. Eh, a ver, no sé qué posibilidades de habilidad tenía. De hecho, lo puedo mirar rápidamente. Voy a mirar el, el famoso Duclet. Lo, lo miramos rápido, ¿eh? Duclet... A ver qué podía tener. Duclet, Duclet, Duclet. podía tener... Eh... Keen Eye... Evita la precisión Vale, podía evitar Vale, bueno podía evitar que le bajase O no la precisión O la defensa Y... Bla, bla, bla, bla. Me, me da exactamente igual Vale, vamos a ver eh... Petilil ¡Modesto! ¿Por qué? ¿Por qué el Pokémon más malo Me sale modesto? Yo... podía haber sido el, el Duclet ¡Ah! Y el Solosis ¿Balo? Malo en velocidad Bueno en defensa a ver, no está mal. Prefiero, prefiero eso a malo en un ataque especial o malo en... Def no sé, malo en una defensa. Bajo en velocidad está bien porque no es un Pokémon muy rápido. Entonces, ok. Muro mágico solo haya los Pokémon ataques directos. Eso está bien porque es lo del tóxico y tal. También podría haber tenido alguna otra cosa chula este, yo creo. Pero bueno, está bien así. Está bien así. Me vale. No podemos capturar más además. Creo que ya, ya este, este, ya está. Ya este es el que tenemos. Y fiesta. Continu sí, sí, sí. Quiero sacar al patito. ¡Patito! ¡Pajarito! Se viene al equipo ¿Y a quién quitamos? ¿A Yuri? A ver, quiero quitar al Cepstrika, pero como nos sirve para capturar, para paralizar y eso, pues como que no, así que salimos, luego quitaremos al Cepstrika volveremos a meter a Yuri, sobre todo cuando vaya a levelear porque obviamente antes del gimnasio Duklet tiene que estar, si no evolucionado leveleado a muerte, ¿vale? Así que vámonos a los almacenes frigoríficos y aquí compañeros podemos capturar, pero antes vamos a ver qué puede salir aquí, porque no lo sé, lo tengo aquí preparado Almacenes frigoríficos Gerdier Vanillite Minchino Y Timbur Independientemente de la estación del año Porque a lo mejor en, en invierno podría haber salido más Vanillite Pues no 30% de Vanillite Minchino 20% Pero ojo porque Minchino sale a nivel 20 Y eso quiere decir que nos lo podemos quitar con, con repelente ¿A qué nivel está el el Duclet? 22 ¡Perfecto! ¡Perfecto! Perfecto porque ¡Ay no! Sale Timbur que Timbur ya tenemos uno. Venga, va, eh, Sí, vamos a. Vamos a, a usar a, ti, a este. Es que paso de nivel un nivel, tío. Paso de perder el tiempo ahora en eso. Así que, ponemos. <ríe> Qué desastre, tío. A. Theodore primero. Usamos Repelentillo. Que tenemos seguro. Seguro, seguro, seguro. ¿Dónde estás? Aquí está. Repelente. Y chicos. Pueden salir Timbur, Vanillite y Herdier Quiero un Vanillite Vanillite es clave, Vanillite es clave aquí Por favor, almacenes frigoríficos Dadme lo que pido, dadme ese Vanillite Primer Pokémon de los almacenes frigoríficos Timbur A ver, podía pasar Podía pasar Timbur nivel 22 Tío, eh... Mala suerte, eh porque Bunny lake era 30%, Herdier 35%. O sea, a ver, prefiero esto a un Herdier. Prefiero esto un Herdier. Esto a un Herdier. Pero ostras, eh, qué asco. Vamos a sacar a sofá. Eh, vamos a paralizarlo. A ver si lanza rocas. Vale, me quita poco. Onda trueno. Venganza. No me jodas, eh. <ríe> Venganza, no me fastidies. Ahí está paralizado. Y vamos a tirarle ultra bola Super bola, es que no quiero perder mucho tiempo realmente Venga, super bola, va Timbur, no me falles Uno, dos, tres Timbur, atrapado Se va a llevar mote, lo que pasa es que este Pokémon A ver, tenemos otro, a ver, el que sea mejor va a quedarse Pero joder, no me gusta tener Pokémon repetidos Sí, quiero ponerle un mote eh... Quiero capturar un tipo hielo porque es importante para el gimnasio Y me cago en San pato eh Motes, motes, motes, motes El mote de este timbur se lo va A llevar, y ahora sí, se lo voy a poner A Guaje. ya sé que le puse un mote a Guaje, Vale, de hecho se lo cambiaré, pero Guaje quería Ser un timbur, y se lo voy a poner, hombre Que menos, Guaje. Que me dijo, quiero un timbur tal Y se lo puse a otro, ya no me acuerdo cuál fue Pero ese que se lo puse, se lo voy a quitar Con el cambia motes, y le pondré otro, o, o, otro Otro, el que sea Y ya está, así que Ya estaría, fácil y sencillo A ver, aquí hay objetos, vale, hay un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 que es el que está aquí abajo a la izquierda, si no me equivoco, ¿no? Es por aquí, ¿se puede? No se puede ir por ahí Vale Oh Hola, Cheren No hay combate, ¿no? No me jodas eco No me puedo creer que los del Equipo Plasma estén aquí dentro Vale, si era... No, no, no, no, no quiere nada, ¿no? No quiere nada Vale, perfecto Es por aquí, ¿verdad? Un momento, voy a poner el Zahori Por si acaso ¡Ey! Aquí está Escama corazón Naisu Y solo nos queda Hiperpoción Objeto oculto cerca de los vagones Vamos a cogerlo rápido ¡Oh! ¡Mi Bunny Light! Mi posible Bunny Light se ha quedado aquí, hermanos. ¡Qué asco, joder! Me da rabia, eh. Me da bastante rabia, pero bueno. Yo quería un Bunny Light. Y, y sin usar repelente coge y me sale Bunny Light así de locos. De locos. Entramos en el almacén de. Sitio este, de los frigoríficos. ¡Hola! ¡Oh! ¡Qué pasa? Me estoy acordando de lo que dijo el campeón Pokémon. ¿Será cierto eso de que un buen entrenador debe tener alguna otra motivación aparte de hacerse fuerte? Por mucho que lo pienso, no logro entenderlo. ¡Qué fastidio! Tío, disfrutar de la vida, hermano. Ser feliz como Hakuna Matata, no sé. Un poquito de... Oh, oh, oh. Objeto, objeto. Mayabol. Ok. Sé que aquí hay objetos ocultos, así que activamos el zauri Y por aquí... F en el chat, ¿no? Por aquí no se puede. Vale. ¿Este quiere combatir? Hola. jugamos un rato a los almacenes frigoríficos, ¿no? Como está todo congelado, podemos deslizarlos y todo. ¡Wow! Incredible. Oh, hay un objeto ahí. Hay un objeto ahí, hermano. A ver... Espérate, espérate, espérate, espérate, espérate por aquí, por aquí ¡Por aquí! ¿Qué es? ¡Escaldar! ¡Lol! ¡Ostras, escaldar! ¡Buenísima! ¡Buenísima escaldar! ¡Se lo voy a dar al pato! ¡Claro que...! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Lo saben en Kuala por ¡Escaldar! Bueno, ¿y si lo puede abrir alguien más? No, obviamente <risa> ¡Escaldar de Yuri! Eh. Le quitamos... A ver cómo pega escaldar, 80 de potencia Rayo burbuja puede bajar la velocidad Así que rayo burbuja Porque hidropulso puede confundir Y siempre está bien confundir, ¿no? Escaldar puede quemar, ¿vale? O sea, escaldar es, es, es el nepe gordo Vamos por aquí Aquí hay combates que tampoco estoy muy interesado en hacer Ya le velaré después Cogemos esto de aquí Hiperpoción, tío Si es que nos la regalan, tío ¡Lo están regalando, señora! ¡Uh! ¡Oh! ¿Están ahí dentro, tú? ¿Están ahí dentro? ¿En serio? ¿Hay alguien ahí? Sí, he dicho que sí, muy rápido Hola Oh, sí, están aquí Están aquí, chavales Con un sabio Qué frío, juntados a mí No paro de ti No voy a decir lo que parece esto Pero es bastante turbio Empieza por B Y termina por Kake, ¿Vale? <risa> Qué puto asco eh, Vale, no quiero la turrita Quiero que... No sé si hay combate Ah, si hay combate Encárgate de la mitad Vale, espérate Porque aquí, aquí hay jarana, ¿eh? Aquí hay jarana. Voy a abrir con Ambrosio, que es intimidador, que me da más seguridad que Javix. Y Javix, por si acaso, ya, ya vamos viendo. Este no es. Este no es. Tampoco. ¿Tú quieres luchar ¿o? o quién quiere luchar? Vale, este sí. Pues venga. Let's fight. A ver qué tiene. Dos Pokés. Guacho. Fácil. Guacho, además, intimidado. Nivel 23. ¿Por qué estos tíos tienen los niveles peores que los de, la, los de todos los almacenes frigoríficos? No lo entiendo. A tu casa. Golpe crítico espectacular, Scraggy, ahora ya, ahora ya me gustas menos, voy a seguir con fuerza porque Scraggy es basurilla, pero ¡Oh, otro golpe crítico, ¿qué hablas? Ambrosio te amo hermano, doble crítico, espectacular, eh, pero espectacular, la capacidad de, de críticos que tenemos es increíble, lo de esta serie está siendo brutal, eh, vamos para allá, segundo combate contra el Team Plasma compañeros, a ver, un poke, Liepard, intimidado también. Así que. A tu casa vas a ir. Fuerza. Si hace autocrítico. Yo qué sé. Os regalo suscripciones de Twitch. Venga, va. Fuerza. Si haces autocrítico, regalo suscripciones de Twitch. No he dicho cuántas. No he dicho cuántas. No he dicho cuántas. <risas> qué infarto me ha dado. Qué infarto me ha dado. Digo. Eh, lo hace, lo hace. Theodore quiere aprender Acuaro. Mmm. Eh, qué asco, ¿no? Paso de Acuaro. Paso de Acuaro, tío. ¿Desde cuándo, desde cuándo Acuaro es interesante? En la vida. En la maldita vida. Por lo menos ya va subiendo de nivel, que siempre está bien. Y ahora hay que vencer a alguno de estos, supongo. Este, vale, pues venga. Último combate, compañeros, dos Pokés. Sandil, intimidado. Es que la intimidación es una habilidad rotísima, tío. Fuerza, va. Si lo matas. Tío, eh, está, está, está, esto. Está, esto mal calibrado, eh. Rugido. Rugido no es tontería Voy a quitar a Vivar, que no lo uso nunca Pero Lo tengo de MT, lo podemos enseñar cuando queramos Porque Rugido, si un rival se cheta Y no queremos, o precisión tal Está bien, está bien, fuerza, va Este no está intimidado, a ver, recordemos Cuidado con el guacho Cuidado de qué Cuidado de qué, si Ambrosio lo peta, chavales Ambrosio es que es increíble Ambrocio carrileando ¿Y ya está? ¿O este también? Joder, hay que vencer a cuatro, tío Madre mía pues ahora sí, último combate. Un poke. Truth. Basura. Basura. Intimidado además. Venga, tengo que excavar, Me da igual. Pff, si es que lo mató con un golpe. Si es que está hecho estos chavales. Está más que hecho. Venga. Oh. Ojo. ¡Jacón con su ejército. No me imaginaba que alguien pudiera esconderse en un sitio tan frío. Vosotros lleváis a estos ladrones de Pokémon. Entendido. El ejército de Yacón, tú, como si fuera la policía, eh. Increíble. Ven aquí. Míralos ¿Cómo se lo llevan, tío? No me acordaba de esto, tío. ¡Y Se llevan al otro igual Los ideales de equipo plasma se basan en el separación absoluta, bla, bla, bla. No me des la turra, chaval Vamos a coger esto de aquí ¿Rayo hielo? Pff. Demasiado bueno para ser verdad Ojalá, ¿te imaginas? Los almacenes frigoríficos, ¿qué va a haber? Escaldar, podría ser rayo hielo, tío Bueno, escaldar está muy bien, pero quiero decir, podría ser también rayo hielo Salimos de aquí Que ya hemos tenido suficiente por hoy Perfecto el atajo Y chicos, se viene gimnasio Contra yacón De tipo... Tierra. Entonces, antes del gimnasio, voy a hacer aquí un mini corte. Vamos a levelear al pajarraco. Supongo que todo a nivel 31, que es donde está el, el líder. O sea, el os lo voy a decir porque lo he mirado antes, pero bueno. Escabe el nivel 31, palpitoad y crocoroc nivel 29. Si pongo al 31 a varios, sobre todo al pajarito, yo creo que nos lo pasamos easy peasy, ¿vale? No sé a qué nivel evoluciona, pero bueno, imagino que evolucionará o no, o qué, no sé. Voy a levelear y ahora mismo nos vemos. Javix quiere aprender golpe y calor, chaval. Y con su cuerpo ardiente, cuando mayor sea su peso comparado con el objetivo, más daño causará. Eh, voy a quitar polución. <risa> ¿En qué momento le enseñé polución? No entiendo nada. Quitamos golpe calor y, compañeros, voy a usar un repelente porque ya estoy bastante jodido de vida. Y como para que me maten, ¿sabes? Ahí está, repelente. Nos vamos a curar. Y, chicos, he terminado el leveleo todos a nivel 31. Menos Dilbur, porque evoluciona el 31 y digo, bueno, si no puedo mantener al 30... Pues igual nos hace un favor Entonces, a ver, tenemos varios Pokémon candidatos a llevar la, la Eviolite, ¿vale? El mineral evolutivo Vamos a ir al gimnasio Aquí está... ¿Esto es el gimnasio? No, esto no es el gimnasio Pero cómo soy tan fei. Aquí está el gimnasio, vale, gracias Entonces, tenemos varios candidatos para llevar la Eviolite Tanto Theodore como Emmanuel podrían llevarla Voy a ponérsela a Theodore, porque es el que más voy a spamear, ¿vale? vale lo voy a quitar a Emanuel y repartir. Ah, es sí repartir experiencia lo que lleva ahora. Pues soy idiota. Vale, le vamos a dar a Theodor el eh, mineral evolutivo. Porque así aumenta sus defensas como no está evolucionada y tal. Y en la guía pone que lo mínimo debería ser al nivel 30, ¿vale? Entonces, nivel 31, yo creo que todo perfecto. Y Theodor lo voy a spamear en los súbitos para ver qué tal... Va con el leveleo y eso. Y con los Pokémon tipo tierra. Yo creo que está bien. Le he en ataque especial y en, y en velocidad. Un poco de Vs. Tampoco muchos porque no tiene mucho tiempo. Y poco más. Yo creo que así vamos bien. Yuri. Yuri va a ir aquí. Pero bueno, vamos bien, ¿eh? Hay que jugar muy bien con la intimidación de Ambrosio, ¿vale? Así que 3-2-1, vamos para adentro. Turn left or turn right or look straight at the side. My mind's gone in circles, I'm trying to fight it. Getting these voices inside, just stay quiet. Go to the place where all this began. Just start again. bajamos Y se viene ya con... Se viene el líder de gimnasio que está en el inframundo, por lo que veo <risa> Aquí está, chicos, uno de los gimnasios más difíciles que hay eh, Os voy a, voy a repasar la estrategia para el que no lo sepa eh, Theodor es el que va a carrilear aquí, ¿vale? Le he subido hasta nivel 33 con el Violite para reventar muchísimo Emanuel, bueno, está ahí por si acaso, pero no tiene Violite Me da un poco de miedo Javix tiene el ataque tipo lucha para el de tipo... para el escadri, básicamente. Ambrosio, intimidación, súper clave. Y WK, bien leveleado por si acaso hace falta para hacer algún cambio o alguna cosa así, ¿vale? Así que, chicos, rezad porque ahora se viene el todopoderoso Yacón. Bueno, bueno. No sé por qué alucina tanto contigo una líder de gimnasio como Camila. ¿Por qué no me enseñas de lo que eres capaz? Hermanos, combate contra Yacón. Último combate del capítulo... Y espero que sea fácil Tres Pokés, empieza con Krokorok, ¿vale? Ahí está Antes hemos matado a un Krokorok de un escaldar A nivel 27 estaba Creo que este a nivel 29 Creo que estaba el 27 Este a nivel 29 debería morir de un escaldar Por favor, soy más rápido, ahí está ¡Pum! ¡Pum! Grande Feodor, joder Perfecto Ahora, ¿sacará el escadril? ¡Ojo! Me saca el escadril ¿Qué tiene el escadril? Como tenga avalancha podemos tener un susto, ¿eh? Voy a, ver, voy a ver qué tiene. ¿Dónde está el gimnasio, tío? Si lo tenía por aquí. Aquí está. Dame un segundo, eh. Dame un segundo porque quiero mirarlo. No me fío un pelo. Gimnasio Excadril tiene. Te lo voy a decir. Desen... Ah, tiene desen... No, no, no, no, este no es, este no es, este no es, este no es. Este es Agua Lodosa, Acuaro, Rayo Burbuja y Terra. Ah, no, este no es. Joder, Avalancha, vale, tiene avalancha, chicos. Tiene avalancha. Voy a cambiar a Ambrosio, eh. Para intimidar. Porque va a hacer avalancha, obviamente Que se a cambiar a Ambrosio. intimidamos Que es importantísimo intimidar a este escadril. Avalancha, perfecto, perfecto, y lo falla Y lo falla, claro que sí Excavar, vamos, afilagarras uh. Cuidado ese afilagarras, eh, porque se ha recuperado el ataque Otra vez afilagarras No me gusta un pelo, eh No me gusta un pelo, se ha subido por dos En teoría otro escavar lo mata, eh Ahí está, cuchillada, no, vale Vale, cuchillada, no, excavamos Perfecto, eh, no lo falles, no lo puedes fallar No lo puedes fallar, no lo puedes fallar Lo tienes que matar de un golpe, ahí está Excadril muerto, joder Dios, qué sufridera Qué sufridera, vale, menos mal que Ambrosio es un tanque eh. Ha hecho cuchillada y no ha hecho terremoto Ah, que no tiene terremoto, tiene terratemblor Claro, igual cuchillada Si hacía crítico, me reventaba Palpitoad, vale, palpitoad Podemos volver con C2 yo creo, aquí, eh porque Barbitad tiene algo de tipo tierra y tal, pero que es Temblor. Pero soy volador. Ahí está, Tera Temblor, perfecto. Y el resto es tipo agua. Yo tengo Escaldar, que lo puedo quemar. Ahí que va. Uf, no lo quemo. Acuaro, se va a ir curando. Escaldar, te lo comes. Agua lodosa, que no me quita nada. Y compañeros, Escaldar. No he puesto las animaciones de batalla. Se me ha olvidado poner las animaciones de batalla en este gimnasio. Bueno, no ha sido muy, no ha sido muy problemático, así que perfecto. Bien, chicos, bien, bien, bien, bien, bien hasta muy bien, hasta muy bien Hasta muy bien Como para no alucinar, combates de maravilla para la edad que tienes Ahora ya eh, veo por qué hay gente que te considera un prodigio Ten, llévate esto Y me da la medallita Perfectísimo, chavales Esto es clave Ahí que la llevamos Y mmm, con esto llevan 5 medallas, ¿no? Ahora todos los Pokémon te voy a ofrecer a nivel 60 Y además te voy a dar esta MT, ¿o no? Ya sé que suena raro, pero espérame frente a la cueva que hay Ay, ah, esto te lo daba en la cueva Electrorroca esa, ¿no? Me parece Vale, bueno, pues es, es la MT de Temblor, quiero recordar, así que perfecto Voy a activar las animaciones de batalla que luego Se me olvida, ahí está Y ahora sí, compañeros Vamos a dejarlo por aquí, espero que os haya encantado Este pedazo de episodio, si queréis un mote Hermanos, dejad un likeazo y un comentario Como siempre, seguidme en Twitter, seguidme en Discord En Twitch, tenéis todas las series en la descripción Todas las series, todas las, todas las redes sociales En la descripción, y hermanos Nos vemos en el próximo capítulo, chao ¡Chao!